Bien, para iniciar entonces vamos a dibujar el free pattern encima de un pedazo de cartulina blanca. Lo vamos a dibujar tal como es las medidas. Si su huevo de pascua es más grande, entonces tendrán que aumentar un poco de acuerdo al tamaño de su huevo de pascua. Estoy ahora dibujando lo que son las piernas. Y las orejas tendrán que ser doble. Después de dibujado lo vamos a cortar. Yo lo hago rápidamente. Como saben, el tiempo siempre en internet. Entonces de aquí vamos a hacer dos. Y vamos a usar un pedazo de Foami color rosado para la nariz. Para los ojos voy a utilizar Foami negro. Las orejas ya he cortado dos corazones en feltro amarillo y ya he hecho una corbatita. Y, por supuesto, nuestro huevo. Entonces, ahora vamos a, a cortar. Bien, entonces, ahora que ya no hemos cortado las orejas, las piernecitas... Ya había cortado dos corazones de feltro amarillo, entonces vamos a pegarlo. Podemos utilizar la silicona o la PBA glue. ¿Cuál les sea más preferible para ustedes? En este caso yo voy a usar la PBA. Y también voy a usar la silicona. Porque debemos pegar lo que es el foam. Bien, entonces las orejitas aquí ya están listas y la he hecho con el feltro porque le da un sentido de 3D. Bien, para lo que es las patitas, vamos a utilizar un pedazo de foamy, lo vamos a cortar en una tira, aproximadamente un centímetro. Entonces, este de aquí, vamos a hacerle un la circunferencia donde va a ir nuestro huevito sentado entonces van a tener que medir la medida de nuestro huevito para que se pueda sentar aproximadamente tendrá que ser de esta forma bien, entonces a mí me da esta lo voy a cortar aquí para que la solapita que no se vea y voy a volver a medirlo si es la misma medida. Bien, entonces es la misma medida para mantenerlo el huevo. Bien, entonces voy a marcarlo acá con el lápiz para saber dónde está mi medida y poder pegarlo con la silicona caliente. Y esto lo voy a pegar, esta circunferencia, en la piernita. De esta forma. Bien. Entonces, sigamos. Bien, entonces ya le he pegado lo que es la circunferencia con la silicona caliente. Ahora, nuestro huevito podrá ser sentado. Como lo puedes ver, se sentará. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es decorar. He cortado ya la nariz de foami y lo voy a decorar. Con mucho cuidado porque la silicona caliente puede derretir nuestro huevito. Así es que eh, es preferible que la silicona, la pistola, no esté encendida para que no haga muy caliente y no se derrita nuestro huevito de chocolate. Bien, yo le estoy haciendo los ojos. Le he hecho ya la nariz. Allí. Y va a estar aquí nuestro entonces ahora lo único que faltaría es solamente las orejitas pero antes de ponerle las orejas que van a ir en esta posición de aquí como lo puedes ver si es que sale muy grande las orejas y no te gustan de esta manera entonces le podemos cortar un poquito al contorno siempre de acuerdo a nuestro huevo entonces lo que vamos a hacer es con un marcador voy a hacerle al contorno y a los pies como si fuese bordado, un diseño de bordado. Para esto primero voy a arreglar un poco el, la oreja que ha salido muy grande. No hay nada difícil, todo se puede arreglar. Así es que como pueden ver yo rápidamente lo arreglo con la tijera y le vamos a hacer el diseño como si fuese de bordado. Bien, entonces aquí ya están ya mis dos orejas y lo que voy a hacer es solamente hacer unas líneas como darle una imaginación de que lo hemos bordado para darle algo muy gracioso, ¿verdad? La Pascua es una fiesta muy graciosa pero tiene un lema muy religioso Aquí creo que lo puedes ver Ahí está. Bien, entonces así vamos a hacer las dos orejitas y vamos a hacer los pies.